¡He muerto! Tengo que acercarme. Primero necesito un objetivo Necesito un objetivo A la ira de las tierras de fuego Estoy fuera de alcance Necesito un objetivo. ¡No! tengo un objetivo. Minios de mi maestro, Fortale. Que los espíritus To see in the future.